Hola, ¿qué tal mi amigos? Bienvenidos una vez más a este su canal de servicio técnico y CCTV. En esta ocasión vamos a ver cómo adoptar eh, un punto de acceso al sistema OMADA. Como primer paso tenemos que abrir o iniciar sesión en el sistema OMADA. Bien, vamos a entrar desde la pestaña de acción. Perfecto, antes de continuar, eh, deje comentarles que ya nosotros contamos con un sistema Mesh con tres puntos de acceso, con tres EAPs y también pues tenemos creado un portal cautivo para generar una red unificada. Como pueden ver los datos en pantalla, tenemos los tres APs y también tenemos 18 clientes conectados a esa red. En esta ocasión vamos a irnos EAPs para poder mostrarles cómo podemos adoptar un punto de acceso. Entonces procedemos a ingresar en esta parte y vemos que tenemos tres EAPs conectados en el sistema humada. Uno de ellos es el AP110, los otros dos son EAP115 y también tenemos un EAP pendiente por adoptarlo eh, voy a mostrarles aquí en pantalla en la parte derecha en la columna de acción o acción de adoptar nos va a pedir el usuario y contraseña de fábrica o de foul de esta antena o de este punto de acceso esta forma de adopt adoptar también se le puede hacer en la aplicación en el celular. Vamos a dejar antes de hacer esto, vamos a mostrarles que también lo podemos hacer en nuestra aplicación. A ver, un segundo. Perfecto, ya estando aquí dentro del, de nuestro dispositivo móvil. Y una vez también descargado el, la aplicación OMADA, aquí lo tenemos vamos a ingresar a ella claro, una vez también ya registrado eh, iniciado sesión, aquí lo tenemos aquí nos aparece el nombre y la dirección IP del, del sistema OMADA bien, vamos a ingresar a ella picándole encima del nombre y vamos a esperar que se conecte. Como pueden observar aquí en pantalla del celular. Pues tenemos lo que es lo mismo que nos aparece en nuestra computadora. Los dispositivos, el gateway, switch, AP y clientes. ¿Vale? Tenemos conectados tres puntos de acceso. Lo que hasta hoy se ha consumido por, por cada punto de acceso. Tenemos eh, en la parte de clientes aquí. Los clientes que están conectados. En la parte de arriba tenemos lo que es dispositivos. Aquí está. Aquí está el otro punto de acceso que todavía no se ha adoptado. Los clientes aquí están los clientes los, los clientes que ya están conectados y a qué punto de acceso están conectados aquí vemos escaleras sala escalera sala y bueno ahí están los los dispositivos que están conectados a cada punto de acceso vale y en la parte derecha vamos a encontrar la Pestaña de setting, donde tenemos eh, el sitio que es oficina. Tenemos lo que es el quireles, donde nosotros podemos crear los puntos de acceso. Crear, crear un grupo. Y bueno, también poder modificar los parámetros de cada red. Tenemos lo que es la pestaña de mesh. Ahí lo tenemos activado tenemos lo que es control en controller setting aquí está nuestro controlador ahí está podemos renombrarlo también tenemos la pestaña de administradores ahí está también contamos la pestaña de mantenimiento queremos hacer algún reinicio algún respaldo actualización un reset y bueno bien eh, también podemos ver dónde está por aquí. Por ejemplo, si yo entro en la pestaña de el EAP Sala, voy a tener la información de cuántos usuarios están conectados a esa antena, el canal que está utilizando, la dirección IP. También puedo cambiarle nombre, puedo modificarle los parámetros y bueno. ¿Qué más podemos ver aquí? ¿Qué más podemos eh, obtener aquí del, de los puntos de acceso también? Vamos a ver. Aquí ya entramos. Vamos a ver qué podemos ver. Ok. Aquí en la pestaña de clientes, aquí tenemos un cliente. Si nosotros en dado caso que queremos queramos queremos bloquear algún usuario, vamos a entrar al dispositivo y aquí vamos a poder renombrar el cliente o el usuario. Podemos asignarle una velocidad específica a ese cliente. Aquí están los kilobytes y los megas. ¿Vale? Una vez ingresados los datos, le vamos a guardar. Y bueno, eh, el historial que ha consumido este cliente, también podemos visualizarlo ahí, podemos reconectarlo o eh, desautorizarlo, o en, es, en su caso también podemos bloquearlo. En, este, en esta parte nos aparece la velocidad que está utilizando el dispositivo, y bueno, aquí también es, aparece en qué antena está conectado, ¿no? ¿Qué más? Eh, y en la pestaña de Blocked, aquí va a aparecer los usuarios bloqueados. Y bueno, ¿qué más? Bien, perfecto. Vamos a dejar este, esta imagen de nuestro dispositivo y vamos a irnos a lo que es eh, a nuestra laptop para hacer el... Eh, adoptar la, el punto de acceso. ¿Vale? Entonces regresamos, perfecto ya estamos aquí en nuestro dispositivo perdón, en, en nuestra laptop eh, como les mencionaba, eh, tenemos un punto de acceso por adoptar, pendiente para adoptar en un AP110 y bueno pues vamos a proceder a eh, irnos en la pestaña de acción y vamos a darle un clic y vamos a esperar que nuestro punto de acceso aparezca en este modo de Provision. se está preparando para poder conectarse, en este caso no nos pidió una contraseña para poder adoptarlo, lo hizo automáticamente, entonces vamos a ver o a esperar que nuestro punto de acceso pues ya aparezca como conectado. ¿no? Vamos a esperar unos segundos más, Bien, seguida de esto, una vez que ya aparezca adoptado este punto de acceso, eh, vamos a tratar de actualizar al firmware más, más este, actualizado. En este caso, los dos que ya tengo por acá, ya tiene la versión 5.0.5. 5. 5, y lo que estamos adoptando tiene la versión 5.0.2. Entonces, vamos a, a tratar de actualizar el firmware o la versión del firmware ¿no? perfecto, como podemos observar, le dimos un pequeño refresh a nuestra página, a nuestro portal, para que ya eh, pues ya aparezca eh, nuestro app conectado este, claro, este AP110 es para interiores, aquí está. Hace rato comentábamos que era el AP115, no, estos son para interiores, pero este es el modelo EAP115, que no son POE, son alimentación independiente. Y lo que acabamos de adoptar es EAP110 con eh, alimentación POE. Por eso es muy diferente a, a, a estos dos. Y en cambio, pues este es para exterior. El AP110 outdoor para exterior. Y el EAP110 para interior. Una vez que ya adoptamos este punto de acceso, pues el sistema, pues en esa área ya deber, debería de tener una red, eh, pues, de la red que tenemos activado actualmente, que es el, aquí está, ¿vale? A esa red ya se extendió más, con el dispositivo que acabamos de conectar, entonces nuestra red ya creció un poquito más, ya extendió la señal, a donde quiera que nos desplacemos, pues la red nos va a conectar automáticamente, ¿no? A, a nuestros dispositivos. Entonces, mis amigos, pues esto, lo, los que, lo que yo que les quería mostrar, como a adoptar ya sea por medio de la aplicación o por medio de la computadora entrando a lo que es Omada tp Cloud, ¿vale? al sistema en la nube, bien, eh, una de las cosas que le quería mostrar también si nosotros nos eh, fijamos el AP que acabamos de conectar ya tiene un cliente conectado, mira Miren, en esta parte ya nos aparece que tenemos un cliente que ya se conectó a este punto de acceso. ¿Vale? A este tenemos uno conectado, a este tenemos 8 y a este 8, ¿no? Entonces, automáticamente nuestro punto de acceso detecta el dispositivo y se conecta, ¿no? Automáticamente. Entonces, mi queridos amigos, eh, pues hasta aquí el video les dejo con este video, espero que les guste, eh, y bueno, no duden en suscribirse a nuestro canal, eh, dar manita arriba, activar la campanita para que cuando subamos otro video, pues le lleguen la, las notificaciones, ¿no? entonces pues sin más por el momento nos despedimos y nos vemos hasta la próxima, chao.